Tenemos que tener cuidado con lo que les regalamos a nuestros hijos. A la verdad que los juguetes han revolucionado el mundo. Mira lo que se atreve a decir de esta muñeca. ¡A la huevo! ¿Eh? Eso es increíble.